1 y 10 minutos, estamos de vuelta después del avance de noticias, estaremos como siempre hasta las 2 de la tarde. A esta hora ya saben lo que taca, lo que toca, nuestro especial Elecciones. Van pasando los días, sexto día ya de campaña electoral de cara a la cita del próximo 28M y por aquí continúan pasando los candidatos de diferentes formaciones, a diferentes municipios, a diferentes ayuntamientos. Continuamos con la ronda de entrevistas con los candidatos a la alcaldía de Bilbao. Hoy es la cita con María del Río, que es la candidata de H. Bildu. María Guardión, El guardión. bienvenida muchas gracias. Bueno, ya conoces el estudio, ¿no? Eso es, esta vez después del debate ya sabía dónde venía. Bueno, pues eh, María ya conoce el estudio, pero seguro que alguno de nuestros oyentes no te conoce lo suficiente. De eso se encarga mi compañera Isabel Molina. Isabel Eguerdión. ¿Qué tal, Robert? Vamos a conocer más detalles. ¿De quién es María del Río? Bueno, como bien dices, María del Río es quizá la candidata a la alcaldía de Bilbao más desconocida, así que toca esforzarme y presentarla con detalle. Uh -huh. Aunque no se estrena en política, ya que durante un tiempo fue directora general de política social en la Diputación Foral de Guipúzcoa, sí se muere por primera vez en la política municipal de Bilbao y no creo que le vaya a costar mucho porque es una persona acostumbrada a cambios y a retos, lo voy a argumentar por razones de formación o trabajo ha vivido largos periodos de tiempo en Irlanda del Norte en Venezuela, en México, en Suiza en Bélgica, en Cuba o por ejemplo Canadá después de tanto cambio cultural y de empadronamiento en fin, yo no creo que lo de ponerse al día en el consistorio le vaya a suponer demasiado problema otro detalle que demuestra que es una mujer con arrojo es que ha tomado la decisión de aspirar a convertirse en la alcaldesa de Bilbao en un momento vital muy concreto. Tiene un pequeñajo de tan solo dos años y eso quiere decir que en casa estamos en época de ofrecer cosas maravillosas pero también noches moviditas. Sí. María es doctora en Derecho y profesora de la UPV. Ha colaborado en varios medios de comunicación, así que esto del directo estoy segura de que lo lleva bastante bien. Bilbotarra feminista, de chiqui, además de recibir clases de música y violín, participó en un grupo de danzas y chistu e quinta danza taldea y en zurbarango scoutac. Amante de la música clásica, cuenta con una larga la trayectoria de voluntariado en asociaciones o agentes sociales, disfruta con el teatro, disfruta también con el séptimo arte y con la literatura. Y si tiene que elegir un autor, se queda con nuestro también admirado, Kirmen Uribe. Bueno María, ¿de qué barrio de Bilbao? Pues eh, ahora mismo vivo en Navando, ya desde hace mucho tiempo, Ajá. pero soy de Uribarri. Ajá. ¿Y ese periplo internacional, debido a...? Bueno, ha sido debido a muchas cosas, algunos periodos más largos, otros más cortos. Tiene que ver sobre todo, por un lado, con mi formación. ¿Sí? Eh, por ejemplo, cuando estuve en Irlanda, estuve ahí haciendo un máster durante un año y pico. Y luego después también he tenido estancias para hacer el doctorado. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, tiene, tiene que ver también con algún trabajo. Por ejemplo, cuando estuve en, en Ginebra, eh, estuve bueno, una experiencia durante casi un año en la, en la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas. Eh, y bueno, y etcétera, etcétera. ¿Tienen que... los mismos derechos los vecinos? Un vecino de Abando que un vecino de Uribarri, que un vecino de Betolaza, que un vecino de Recalde, que un vecino de Ocharcuaga. Derecho sí. Otra cosa es que a veces cueste ejercitarlos más según donde se viva o es verdad que sabemos que el entorno, que las condiciones socioeconómicas determinan nuestra vida. Eso está claro y hay algunos datos pues realmente preocupantes. no Sabemos que, por ejemplo, eh, hay siete veces más probabilidad de estar en desempleo si se vive en un barrio o en otro. Incluso si hablamos de, de riqueza, eh, los barrios más empobrecidos no llegan a un tercio de los barrios con con mayor riqueza, pero es que afecta incluso a la esperanza de vida. El otro día en Ocharcuaga ¿no? nos, nos contaban, y así lo demuestran los datos, que es hasta seis años menor que en el centro. Eh, sin duda nos influye en la vida. ¿Y cómo o cuál es la propuesta de H. Bildu para que todos tengan los mismos derechos que los tienen pero todos vivan en igualdad de condiciones, seas del barrio que seas. Sí, es verdad que tenemos que pensar en una ciudad en la que los barrios no estén en la periferia, ¿no? los barrios estén en el centro, o sea, una ciudad de ciudades. Eh, necesitamos una ciudad que sea descentralizada, que cada uno pueda hacer su vida en el barrio, pero que a la vez esté bien comunicada. Y, y hay una cosa que, que sí solemos decir durante esta campaña y es que eh, tenemos que empezar a construir Bilbao en vez de en vertical, en horizontal, en vez de pensar tanto en el continente, que a todos nos gusta que Bilbao nos digan que está bonita, empezar a pensar en el contenido. Y en ese sentido hay mucho que hacer desde el ámbito municipal. Eh, hablábamos de vivienda, de generación de empleo, pero también tenemos que hablar de unos servicios públicos eh, fuertes, tenemos que hablar de servicios sociales, son muchos los ámbitos en los que hay que influir en el capítulo de la vivienda que es algo que preocupa a muchos, bueno, hablamos siempre de la vivienda y de los jóvenes, también a los que no son tan jóvenes también les preocupa, pero bueno, en cualquier caso, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible o qué propuestas son las de EH Bildu para poder acceder a una vivienda? Entiendo que de alquiler, no sé si también de propiedad, eh, ¿cómo podemos hacer las cosas un poquito más fáciles tal y como está la cosa? Sí, es verdad que, que la vivienda es un problema que nos afecta a todos, pero es verdad que ese primer acceso ¿no? a la vivienda se dificulta, se atrasa, eh, la edad media de emancipación está en torno a los 30 años, en el casco viejo había un dato más concreto, y hablaba de 35, eso significa que, que los, otros proyectos vitales se retrasen ¿no? y por ejemplo si hablamos de la crisis de la natalidad, esa preocupación, pues también va a estar muy influido por, por eso. Eh, desde el ámbito municipal son muchas las cosas que se pueden hacer, pero desde la reciente aprobación de la ley de vivienda, para la que tuvo mucho que ver el acuerdo de H. Bildu, todavía están más claras las competencias y, por ejemplo, se puede poner tasar los precios de los alquileres. Eh, proponemos una oficina para controlar los pisos turísticos, que me temo que no todos son legales o no son las condiciones prescritas y también tenemos que ampliar ese parque de vivienda social en alquiler, respondiendo a tu pregunta. ¿Pero es una ley que invade o no invade competencias? Eh, desde luego yo creo que no invade competencias pero ante es el bueno por ejemplo el actual alcalde aburto es algo que, que suele alegar y lo cual me genera cierta sorpresa porque en este momento defiende la ley vasca cosa que yo también hago pero en su momento ni la aprobaron en el parlamento vasco ni han movido un dedo para que se pusiera en vigor pero bueno me alegro que en este momento se la crean y que quieran implantarla qué le parece a María del Río la foto de un casco viejo lleno de turistas lleno de free tours eh, en fin, con cada vez más pisos turísticos el otro día en el propio debate salía la cuestión, incluso la cifra de el porcentaje de pisos turísticos que no están controlados, que son ilegales eh, ¿Ese es el turismo que quiere H. Bildu para Bilbao? Pues no es el turismo que quiere Achevildú para Bilbao, pero desde luego tampoco es el turismo que quieren los vecinos del casco viejo. Esta misma tarde hay una concentración vecinal para, en contra de esos pisos turísticos. Luego yo creo que lo están diciendo muy claramente. Has mencionado lo de los free tours y eso sí que me parece impresionante. ¿no? Muchas veces el otro día bajando por el casco viejo había grupos enormes de gente que casi no se podía pasar, además emitiendo mucho ruido. ¿Y, y en qué condiciones? ¿no? Porque los free tours está claro que a esas personas Personas que ofrecen esos tours no reciben un salario sino que es la voluntad que se les ofrece me parece significativo ¿no? qué tipo de, de este proceso de turistificación acelerado en el que nos queremos introducir que, que nos oferta yo creo que, que por supuesto que sí que nos interesa que nos visiten que, pero vamos a analizar qué impacto tiene qué impacto tiene en la vivienda qué impacto tienen las condiciones laborales eh, y tendremos que, en los servicios en los servicios públicos cómo nos influye cómo nos influye Influye también en que esté muy centralizado en ciertos barrios y como cualquier actividad económica, todo tiene tope. Antes de que lleguemos a él, vamos a ir planificándolo. ¿Les apetece la llegada del, del Tour de Francia? Eh, bueno, el Tour de Francia seguro que lo, que lo veremos. Pero mmm, nos están sorprendiendo algunas cuestiones. Por ejemplo, el otro día si eh, eh, hacemos el ejercicio de entrar a ver eh, cuánto cuesta una habitación, por ejemplo, para el 30 de junio, el día anterior al tour, pues ronda casi los 700 euros. ¿no? Esto cómo impacta en la vida diaria. También nos sorprenden ciertas acciones para realizar algunos elementos necesarios para un gran evento que supone que va a generar tanta eh, riqueza, esa petición de tantos voluntarios. Eh, bueno, que el Tour, desde luego, es un eh, es, es una prueba de alto nivel uh -huh. interesante, pero a ver qué efectos tiene. No sé si le pilla, eh, Por la por la zona donde me dice que vive, pero eh, ¿cómo compatibilizamos el descanso vecinal con la hostelería? Las terrazas, es decir, ¿cómo hacemos que todos estén tranquilos, que los hosteleros ganen y que los vecinos descansen? afortunadamente no, no sufro ese problema, aunque sé que es característico de, de abando, es cierto. Y, y yo creo que ahí tiene que ver también con ese modelo de ciudad que planteábamos. Se ha priorizado la hostelería frente al comercio y se ha priorizado eh, la hostelería de peor calidad frente a la hostelería eh, más tradicional y además está habiendo una concentración de licencias. El problema no son los bares, sino el problema es esa concentración de, de licencias. No es un problema sencillo, pero a mí siempre hay algo que me, ¿no? me resulta sorprendente. Estamos hablando del envejecimiento de la población, no? estamos hablando que las personas que, que salen más digamos, todos los fines de semana son jóvenes y estos problemas se están empezando a dar cada vez más. ¿Por qué? Porque se están centralizando ese ocio en el centro y se están centralizando en días eh, más concretos. Eh, yo creo que tiene que ver con la convivencia porque es verdad que el ruido afecta a la salud. Pero pero creo que tiene que ver con el modelo de ciudad que estamos planteando. Uh -huh. Hay una cuestión de la que no podemos pasar por alto, que es el, la cuestión de la seguridad. El otro día ya la tratamos aquí en el, en el debate electoral. Eh, ¿Usted se siente segura cuando sale a la calle en Bilbao? Sí, yo no tengo ningún problema. Es, es verdad que... Que hay bueno que la ciudadanía bilbaína está diciendo que se siente más insegura que antes y por lo tanto es un tema que hay que abordar ¿no? porque eh, la sensación de inseguridad nos puede afectar en nuestra en nuestra vida diaria y para eso creo que es imprescindible tratar el tema con seriedad con medidas preventivas eh, tratar el tema en su globalidad porque es verdad que tenemos que hablar de un modelo eh, policial de cercanía no volver a policías municipales caminando por la, por la calle, pero, pero tenemos que hablar de muchas otras cosas. Si antes mencionaba el comercio, pues una calle que esté en todas las lonjas cerradas eh, genera más inseguridad. O si no tenemos, eh, bueno, pues tiene que ver también con el urbanismo, tiene que ver, ¿no? por ejemplo, son conocidos lo que se llamaban puntos negros. Bueno, son muchas las cuestiones y también tiene que ver con la cohesión social porque también es muy inseguro no tener vivienda o también es muy inseguro no tener empleo... Uh -huh. El pacto por la seguridad en el que EH ha formado parte en esta última legislatura es un es una herramienta suficiente, hay que ampliarla, hay que trabajar en, en otro orden de cosas, eh, lo digo porque en debates anteriores no a lo largo de esta legislatura parece que ha habido diferencias, pero sobre todo por parte del Partido Popular, sin embargo parece que el resto de formaciones han remado en la misma dirección no cuando hablábamos de seguridad. Eh, no lo no tengo del todo claro la verdad y me gustaría saberlo porque por ejemplo el alcalde Aburto en ocasiones nos dice que la ciudad es muy segura, en otras que si palo al delincuente, eh, no tengo muy claro cuál es su, su postura pero espero que sí, espero que la postura sea refrendar la apuesta por el pacto de seguridad que apoyamos todos los partidos en 2018 y que apostaba por eso por un modelo preventivo, por un modelo integral de seguridad y por un modelo que aposte en el medio y la largo plazo eh, por medidas que entiendan la seguridad en su totalidad. ¿En qué diferencias eh, estribaría el, el hecho de que María del Río estuviese gobernando el Ayuntamiento de Bilbao? Estamos hablando de una formación diferente, en este caso E.H. Bildo, en este caso está Juan María Burto. estamos hablando de una mujer, en este caso a día de hoy todavía gobierna Juan María Burto un hombre. ¿En qué notaríamos las diferencias? Pues espero que se noten muchísimo. <risa> bueno, vamos a ver. Yo lo que creo, una de las cosas por las que decidí eh, presentarme, o más bien acepté que me eligieran, fue eh, porque no me sentía representada por el actual gobierno municipal. Eh, yo creo que los bilbainos, las bilbainas, somos más ecologistas, más feministas y más de izquierdas que el ayuntamiento que se gobierna en este momento. Y no estoy muy de acuerdo con muchas de las eh, propuestas, pero por mencionar uno de los temas sobre el que todavía no hemos incidido, eh, hablaría del modelo de gobernanza. Eh, el ayuntamiento en este momento está de espaldas a la ciudadanía. Yo cambiaría, por ejemplo, cómo funcionan eh, los distritos, la colaboración, eh, consultaría más a la ciudadanía bilbaína antes de establecer eh, procesos. ¿A través de qué sistema? ¿Los, los presupuestos sí, sí. participativos? Entiendo que es algo... No lo suficientemente participativo, ¿no? Para que nos entendamos. Sí, sí ahora mismo te contesto, pero no me quiero quedar Perdona. sin decir... Ah, sin decir que, como has dicho, sí es que cambiaría por ser mujer y seguro que abriríamos una casa de las mujeres prontito, prontito, porque es una de las reivindicaciones del movimiento feminista desde hace años. Pero, eh, sí, pero más allá de, de generar nuevas herramientas, que habría que generarlas, yo diría que, por ejemplo, las que ya existen, como los consejos de distrito, no funcionan de forma adecuada. Eh, muchas de las personas que acuden a los consejos de distrito dicen que más que parece que canalizan las peticiones de los ciudadanos sirven casi de muro de contención para que esas peticiones no lleguen realmente a los ayuntamientos. Por ejemplo, las asociaciones de, de vecinos no pueden votar aunque tengan voz. El, el presupuesto que se ofrece a esos es igual en todos los. Eh, en todos los distritos, muchas veces las propuestas eh, no salen aduciendo propuestas técnicas sino ofertar medidas similares pero alternativas, eh, yo creo que es que la ciudadanía en Bilbao es muy participativa, eh, participa en, su, me da igual, en las asociaciones de vecinos, en las AMPAs, en las asociaciones ecologistas, lo que tenemos que hacer es eh, favorecer que eso de verdad tenga impacto en el Ayuntamiento, sobre todo, porque es que es un tesoro, ¿no? O sea, yo creo que es una de nuestras mayores riquezas y cómo nos la vamos a perder. Uh -huh. eh, ¿Ha descubierto una persona diferente? Lo digo porque no sé si conocía personalmente a Juan María Burto. Ahora seguro que han coincidido en más de un debate, en más de una, eh, el más de una eh, cita. ¿Le ha sorprendido? ¿Le conocía ya antes...? Una, eso está siendo positivo, ¿no? Que nos vamos encontrando en los debates, y no solo en los debates, a veces en las entrevistas que uno entra, otro sale y nos vamos conociendo con todos los candidatos. Pero en el caso de Juan María Burto ya nos conocíamos. Sí. Eh, cuando él estuvo de consejero en, de políticas sociales, en ese momento yo estaba de directora en la diputación de Guipúzcoa, ¿Ah? también de políticas sociales, y estábamos en un momento muy interesante de desarrollo de la ley de servicios sociales, con la cartera que establecía exactamente en qué consistían los derechos, el mapa, y al final... Nos veíamos muchísimo, casi cada 10 días eh, y era un momento muy interesante que salieron normativas básicas en un momento en el que gobernábamos partidos diferentes, las diferentes instituciones y por lo tanto ya hemos obtenido oportunidad anteriormente de, de debatir y de contraponer mm -hmm. proyectos. Ha sonreído especialmente María del Río cuando habla del proyecto de la Casa de las Mujeres. No sé si ese es el primer proyecto en el que trabajaría en caso de llegar a ser alcaldesa de Bilbao. No, he sonreído porque, porque me ha parecido, eh, ese sería uno de los primeros, seguro, pero hablamos de vivienda, hablamos de otras cuestiones, eh, porque me he acordado que sí que me parece significativo. que Hablaba que en mi caso, que es una mujer, el alcalde es nombre, pero bueno, más que eso, me parece importante el hecho de sí imponer políticas, eh, bueno, conseguir que lleguen al ayuntamiento políticas feministas y son muchos el enfoque feminista que tiene que incidir en el ayuntamiento, pero es verdad que la Casa de las Mujeres es, un, es una reivindicación. De años es una reivindicación clara y que además, pues no sé qué le pasa al PNV en Bilbao, porque sí que está en Donosti, en Gasteiz, en Iruña. Eh, bueno, tampoco es una reivindicación tan novedosa. Uh -huh. Bueno, le tengo que preguntar por la noticia de las últimas horas la decisión de, de representantes de H. Bildu en listas electorales, ex miembros de ETA, eh, que han decidido, bueno, que en caso de salir elegidos no no tomar acto, no tomar las actas eh, como concejales. ¿Qué le parece? Bueno, pues por mi parte solo me queda aplaudir esa decisión, yo creo que se ha actuado con responsabilidad y que yo creo también que va a servir para clarificar el debate de aquí en adelante. Eh, va en línea con la apuesta de H. Bildu desde sus orígenes para aportar en la convivencia, para aportar la paz y además en su, en su carta han dicho muy claramente que lo que no querían es añadir eh, más padecimiento al, al habido. Es una apuesta de respeto eh, a hacia las eh, víctimas y que yo creo que, uh -huh. que la sociedad ha entendido. Bueno, tenemos más preguntas. No sé si todavía más complicadas. Son otras las que cada día trae Isabel Molina. Isabel, uh -huh. ¿qué le trasladamos a María? Mm, nos gustaría conocer un capricho que suelas darte, María. Pues eh, chocolate negro Uno de los clásicos Oye, toca hacer la compra, eres de las que lleva Lista previa, bolsita de tela Carrito de los tradicionales Yo soy de carrito, a ah, me gusta sí. La tarea de un hogar que más odias Que más pereza te dé Igual planchar Duro. Sí, sí, cuando se va acumulando además. Cuando ya la montaña no tiene fin. Sí. Y lo de la campaña no ayuda. Eso ¿eh? te iba a decir, cuando acaben 15 días de campaña. Sí, lo de la jornada de reflexión que decían que una foto, me la van a ver. No se, están echando. se acerca el verano, toca alguna terracita y yo no sé si tú lo acompañas con cerveza, con un vino, con una sangría, con un café con hielo. Pues mira, aquí tengo que confesar que no les gusta mucho que lo diga, pero que no bebo alcohol. Así que va a ser una tónica con limón, si puede ser. ¿Y por qué no? Por qué no, Pues me parece perfecto, pero no beber alcohol, ¿no? A mí también. Claro, hombre. Sí, sí. Yo respeto máximo. Oye, ya para finalizar, ¿un proyecto personal a corto o medio plazo? ¿Un proyecto que tengas ahí en mente? A ver, pues eh, no lo sé. Por ejemplo, tengo algún... ¿Sabes qué? De, de, clases en la universidad, ¿Sí? soy profesora con este lío tengo algún artículo por ahí sin terminar y luego otro proyecto muy interesante es preparar las vacaciones también ah, ese es el mejor. o <risa> sea que habrá, habrá vacaciones espero que sí aunque tenemos mucho trabajo ¿eh? y sé que el 29 nos va a tocar ya ponernos serios pero un ratito tocará Merecido. bueno lo que está tocando lo que va a sonar ahora es Doctor Deseo que ha sido la canción elegida por María del Río ¿no? Sí, hombre, en este momento tengo Bilbao en la cabeza y Doctor Deseo creo que nos representa bien. Muy bien, pues con Doctor Deseo nos quedamos. María del Río Esquerri Casco, Esquerri y Casco mucha soy. suerte de cara al 28M. Un saludo. Hasta Salud.